Bienvenidos a mi canal y si no me conocen Aquí tienes mi querido Instagram ¿Qué, qué, qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Bueno, pues como ya veis en el querido título Vamos a hacer el probando tips 3 la Primera lo hice sola, la segunda con mi crush Y la tercera con mi crush, que en verdad no es mi crush Es mi novio, vale, para los nuevos, que no lo entendéis Bueno, pero tengo que deciros una cosa Que seguramente no os esperéis Y es que este vídeo no va a ser como el primero ni el segundo Va a ser diferente porque las normas Son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Lara? ¿Cómo no ves aquí un bote de Fanta, pues te lo voy a explicar todo Este vídeo va a tener como recompensa Este botecito de Fanta, que como como veis aquí es Fanta Fresa Kiwi Esta Fanta es la Fanta de mi equipo De este sabor, que por cierto es limitado Pero os explico que este es el último, último, último bote que tengo dentro de la nevera Entonces en este vídeo Joel y yo vamos a luchar porque nos quedemos este sabor Es decir, entre los tips, él probará los míos y yo probaré los suyos El que haya dicho unos tips que realmente funcionan ganará este bote de Fanta Así que lo voy a dejar aquí porque os voy a explicar ¿Habéis visto qué bueno Alejandro? Vamos a aprender chicos como ya os he dicho, yo soy del equipo Fanta Fresa Cube. Son cuatro sabores nuevos que ha sacado Fanta Y cada sabor tiene un capitán Rebecca Stones es mi capitana Cada equipo tiene cuatro miembros Que somos todos youtubers e influencers Así que hay que luchar porque este sabor se quede con nosotros Entonces, os repito que son de edición limitada Como bien pone aquí Os voy a enseñar los cuatro sabores Y uno es este, que es el mío, repito Y tú también eres del mío Cuando estés viendo este vídeo, tú automáticamente ya eres de mi equipo, ¿vale? Pero hay otro que es este Frutas del bosque. Ahora hay otro que es. Melocotón y albaricoque. Y por último está el equipo del sabor. Uva. Así que, como yo no quiero este sabor, porque el que yo tengo que defender en la pared of Flavors es el de mi equipo Fanta Fresa Kiwi, pues ahora voy a hacer así. ¡Eh! El... Está boca abajo ¿Qué? pues estos cuatro sabores hay que luchar por ellos en la Battle of Flavors ¿Cuándo será la Battle of Flavors, Lara? ¿Podremos ir a verlo? Sí Será en el Coca-Cola Music Experience Que se celebra el 13 y 14 de septiembre en Madrid Lara, yo quiero ver esto, no me lo puedo perder Claro que no te lo puedes perder Por eso mismo yo te ofrezco aquí un concurso Para que tú puedas venir con un acompañante a verlo en persona Podrás participar en la Battle of Flavors Conmigo, con todos los demás influencers que están en los demás equipos El concurso que os estoy nombrando lo he dejado en esta foto en este fotón, mejor dicho Y lo tenéis todo en el pie de foto El ganador lo dirá Fanta por sus redes sociales Y yo lo diré en un comentario de esa foto Y ahora viene lo bueno de lo bueno, ya tú sabes Y es que Carla Lavaró me ha retado a hacer un baile de victoria Yo he hecho esto Y ya estaría. Es decir, si ahora estamos todos en el Coca-Cola Music Experience y tú estás con tu acompañante, ¿no? Porque te recuerdo que estamos sorteando un abono doble. Y estamos todos ahí de repente dicen que gana el equipo Fresa Kiwi. Pues todos haremos 1, 2, 3, la Y lo que tenéis que hacer vosotros para participar y ganar ese abono doble es pues... Esto, hacéis una captura donde salgo yo bailando Ya subís a vuestras historias con el hashtag Battle of Flavors, Hashtag FantaFresaKiwi Y arroba FantaEs O sea, Fanta España, vale, os lo dejo todo por aquí Os ponéis esas tres cositas y además le ponéis el nombre al baile Así estarás participando, no tienes nada más que hacer Muy, muy, muy, muy, muy importante tener más de 16 años Y sobre todo también muy importante residir en España De todas formas, en mis historias destacados Fanta en mi Instagram Podréis ver todas las historias con la información y todo esto más detallada Y yo os recuerdo que tiré el ganador en esta fotito de aquí y Fanta también en sus redes sociales Y nada, en la descripción de este vídeo os dejo el link para ir a la foto donde os explico todo el concurso más detalladamente Ahí también estará mi Instagram y mis stories y todo eso Y también os dejo el link de la web de Fanta para saber todos los requisitos, toda la información Todo, todo, todo, todo, todo lo que necesitéis saber Así que sin más dilación, os voy a explicar ya cómo va a ser el vídeo Ya os he explicado lo de que el que gane se llevará el bote de Fanta el último que me queda pero no he explicado que aquí voy a meter también el baile de victoria Y es decir, cada vez que uno diga un tip, el otro lo pruebe y funcione Pues el que ha dicho el tip hará el bailecillo de victoria Y además le dará un trago a otra fanta que tengo Es decir, esta es la última, pero yo tengo otra, ¿no? no mira, de hecho, la otra va a ser la última y esta va a ser Mira, mira, mira No he ganado, pero tenía que hacerlo Ahora sin más dilación Ahora sí, que sí, que sí, que sí Mi crash, o no, lo que queráis decir 3, 2, 1 ¡Ey! ¡Qué Haz el dedito, de victoria, haz el baile de victoria eh, ¡Eh, eh, eh, eh, Bueno, tú ya sabes cómo funciona todo, ¿no? Sí Perfecto Así que vamos a empezar con el tip número 1 Piedra pelo papel ¿Qué haces? Y lo que tú no Tijera, tijera Empiezas tú Colgar un papel o una cartulina en la pared con pasta de dientes Eh, no especifica que sea una pared de botelé. Esta, tiene que ser esta ¿Cómo se va a pegar o sea, aquí? Por pues aquí ¿Cómo la va a pegar en la puerta que se lleva la, la pintura? Ah ¿Ah? ¿Eh? Bueno, pues tengo aquí la pasta de dientes Tengo aquí el folio Bueno, vamos a intentar esto Eh, la pasta sin abrir, chicos Para que veáis que... Que no se cuidan los dientes Que aquí... Así, pero si que ni siquiera tú sabes si funciona, a ver, vamos a dejar que se seque. Vale, vamos a dejarlo ahí a ver si se aguanta. Ya, suficiente. ¡Eh! no has hecho el baile de victoria, tip número. Tatuaje temporal Se ve que este está de moda vago porque todo el mundo me lo ha pedido, no sé Se supone que te haces con eyeliner, luego lo fijas con polvo de talco y luego le echas laca Ese reto no se sabe si funciona hasta que sí. no pase un montón Hasta que yo le eche agua y lo comprobemos Me tatúo yo No, no, yo ¿Qué me vas a poner? No, lo que yo quiera <risa> ¿Eh? claro. Vale Ha tatuado un ninja Bueno, pues ahora le echamos los polvos de talco Yo creo que los polvos de talco iban como base Ah, se quita el polvo de talco con esto ¡Funciona, chicos! ¿Se puede decir que he ganado? Tengo que echarme agua Voy a hacerme así para ver si se va Pues ¿sabes qué es lo mejor? <tose> que había hecho trampa. Uy, había hecho trampa y te había puesto eyeliner acuático y es que ese eyeliner que yo tengo no salta ni, ni con aceite de, de limpiarlo O sea, me parece súper raro que haya saltado Lo malo es que es el truco que hasta falla con trampas ¿Sabes lo que pasa? Que ahora en los comentarios nos dirán No se hace así, primero se hace no sé qué yo. No, tú no, no bebe nadie Sí, sí, sí Esa sí, sí, sí, es normal sí, sí. norma la acabas de poner ¡Ya! Tío, atado ya los sorbos y yo ningún. ¡Hala! Es que pedazo trago, chaval Te has pasado que flipas, ¿Eh? Este tip definitivamente no funciona. Así que vamos con el número 3 y es el de. mí Vale, ponerte pasta de debajo de los ojos para llorar. ¡Amor! Es un tip para quien quiera llorar. ¿Esto pues dónde se ha visto? Encima con lentillas. Creo que me podría tirar así toda la vida. No funciona. Hostia, puta que no. ¿En serio? Digo. A ver... Uff... Sí que... Te he puesto un pelín de nada, eh Dios, pobrecito Pero yo creo que es porque tus ojos son azules Ah, no mentira. No, verdad no. Así que... Yeso, yeso, yeso Es queso Es queso No es queso, es fresa kiwi Y ya, suficiente Es que encima las desperdicias Vamos a continuar hablando de pasta a ver si esto... Ups, qué pena Vale, pues... Siguiente tip, con una cuchara congelada, quítate las, las ojeras, como tú tienes Ay, es que eres tan son bueno. mis ojeras Pues esta es la cuchara Te sí. fresquito? Te ha quemado Ahí, ves, haciéndote así Te quema, eh, <risa> te lo juro A ver Mételo tú en esa parte del ojo, que es súper sensible No, arriba, arriba eso Ah, lo sí, sí, quema, quema, quema A lo mejor es que te la tienes que poner así, cierra No, así no Oye, pues sí que funciona, ¿eh? Os pues estoy viendo, ¿eh? No le estáis dando like Entonces, ¿quién, quién gana? Yo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Meter el dedo en agua tibia para ver si te entran en ganas en de hacer pis ¿Cómo se sabe si no se entran en ganas? Yo fácilmente puedo decir que no me han entrado ¿Sí que da. ¿Sí? <risa> da mucha, ¿sí, eh? O sea, que ¿Sí? me meo Pruebalo, pruebalo un poco. Da, este tip definitivamente sí funciona. Sí funciona. Eh, eh, eh, eh, eh. El siguiente tip es pues hacerte como un bronceador con crema y polvo que le echas a la leche para desayunar. De color marrón. Hacemos la mezcla. <risa> Ponga la cara que tiene. Que sí que funciona. Ahora mira, dame Jolín, me vas a decir que no sirve. Pero es que tiene pinta de, de suciedad, tío. No tiene pinta de, de moreno. Funciona, funciona. Funciona. Sí, con sí FN funciona? funciona. No, no, no. Ni se te ocurra eso, eh. Ni se te ocurra. Vamos Siguiente tip: sí. arreglar los arañazos de la pantalla con pasta de dientes. Que yo tengo un montón Ese es roto, es una arañazo. lo que arregla, no lo roto Ostras, entonces también tengo un montón Ay Dios, se me va a fastidiar la pantalla, eh ¿Qué? Hay poca, eh Hay poca No Sí Que hay poca Ya está, ya está, ya está Yo nah. un poco más Dame peguquer ¿Por qué no echamos un poco más? Se ha quedado fatal Se sí. ve sí, más Por aquí no he puesto, eh Eh, no, no, no, pero sí que se nota, eh Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Eh, te la has currado, te la has currado, vale, ¿eh? ahí vamos a darle un poco de vidilla Un, dos, tres El último en plan de reto, vale, en plan para, ya, ver, ya, para ya. ver si gano, aunque yo creo que no he ganado Pues el último es uno que tiene muchas ganas y es el de los polvos Nunca lo he probado, vale, pero los polvos cuando se te rompen Si le echas alcohol, lo amas y tal, lo dejas secar Es como que se queda como los polvos normales, en plan como que vuelven a su total normalidad Y se ha cerrado la puerta y toda la magia, loco Ven. He estado maquillándome con estas bolitas durante muchísimo tiempo, ¿eh? Ya, ¿no? Ay, ay, ay, ay Vale Ya estaría Vale, vamos a dejarlo abierto y vamos a hacer un tip que me echasteis mucho la bronca en el anterior No, espera, le tengo que dar un salvo No, no, no, no Es ah. cuando se pase, ¿no? secar y vamos a hacer el que muchos me echasteis la roca Es el del rizador, el famoso rizador y el eyeliner Que todo el, mundo, pase, todo el mundo... dijo que lo había hecho por fuera Y ahora lo que vamos a hacer es... ¿Por dentro? Es por aquí ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Cómo, cómo, cómo se seca! ponte los rizos de las pestañas! Creo que se seca ya? Sácate las pestañas por ahí No sé <risa> Chicos Me da que este tip no funciona no funciona Pues ahora vamos a hacer el tuyo y por qué motivo hay que ir a la terraza Porque vamos a llevar una bolsa con agua y un huevo Hay que tirar la bolsa y el huevo no se rompan? Vale, este es el tip final, así que Aquí tenemos el huevo ¿Por qué le pones el agua caliente? ¿Eh? Eres tonto, se va a hervir Que ¿Qué? no sabemos si está pinchada, ¿eh? Le debería no. Levanta la anda. ¿Desde esta dura? Sí. 3, 2, 1. ¡No se ha roto! Vale, vale, vale. Ya, si se rompe ahora ya. Vale. ¡Ay, ahora sí! Huele, huele, huele. No, no, no. Huele. No. Voy a meter aquí el clip de si ha funcionado lo de los polvos Bueno chicos, eh, acabamos de bajar Estoy secando esto un poco, no lo he tocado Pero por si acaso, mientras él se lava las manos de Bueno, vamos a probar ¡Oh! ¡Sí! Yes. ¡Qué flipas! ¡Sí! Sí que funciona, así que mira lo que te voy a hacer En toda tu face, tío Vale, pero mira lo que te voy a hacer yo Esta Entera A ver, así que y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos Si os ha gustado, ya sabéis la, la, la. Suscribíos, todo ese rollo que ya sabéis Y si queréis una cuarta parte, lo siento, pero no la va a ver. Habrán vídeos mejores Y nada, recordaros que tenéis todo en esta foto Es que me encanta la foto, tengo que ponerla mucho Y ya está, chicos Que nos vemos en el Coca-Cola Music's Burials